El día de hoy, uno de mis moderadores me envió un mensaje donde me dijo que debo de video reaccionar a este juego de cartas. No he abierto aún el link, pero con tan solo ver el título del video, parece que se va a tratar de algo nostálgico para nosotros. Y ya es momento de verlo. ¡LET'S GO! Muchachos, es la primera vez que voy a ver este video junto con ustedes Justamente aquí estoy viendo un primer destello amarillo Lo que vamos a hacer acá es ver todo el video completo Vamos a disfrutarlo y después vamos a comenzar a analizar parte por parte Y ver qué tan bueno es este jueguito Así que comenzamos Buena música Step up to a new stage of the digital world. Go up against powerful opponents from around the globe. Same rules as standard Dragon Ball Super Card game. Experience the exhilaration of card battle with countless card effects that make it more exciting than ever! The strategy is infinite! Face off with your own ultimately powerful deck! Super realistic! Mind-blowing excitement! This Dragon Ball Super Card game takes you beyond! Experience the ultimate in card battle! Dragon Ball Super Card Game! The Pinnacle of Strategy! Ascend! Close beta testing March 25th and 26th, 2023. Check the official Dragon Ball Super Card Game website for details. A ver. <laughs> Mira, yo soy muy fanático de Dragon Ball, y esto se los digo, muchachos, con todo el cariño del mundo. ¿eh? A, mí me, a mí me encanta, yo he visto desde niño Dragon Ball, pero el estilo del juego. A ver, vamos a. Miremos acá primero. Acá hay una parte que creo que hemos visto interesante, ¿verdad? Que es un primer plano de justamente de la carta. A ver, comencemos primero por la parte estética Vamos a ver primero la carta en sí, cómo se ve ¿Dónde? Yo acá, creo que por acá debe estar el poder, ¿no? Creo que por acá debe estar el poder ya, primero, mucho color. Al menos para mí hay mucho color acá. No se puede notar bien la habilidad. Incluso acá dice, ¿no? Permanent. Parece que es ahí una, es una especie de habilidad, ¿no? Así como revelarse, como contiene en Marvel Snap. Dice, durante tu turno, si tú tienes 5 o más de energía. esta de ¿Qué dice? Esta carta gana 5.000 de poder, ¿eh? Ya, acá están hablando de miles y miles de poder. Ya, lo que veo que han hecho acá. Vamos a seguir viendo esto porque acá está Goku en forma divina, creo. Vamos a seguir viendo esto acá, pues el loguito también está interesante, le han puesto la cartita ahí con las esferas del dragón también, está bonito eso, está, está genial. Eh, este campo de batalla no sé por qué me hizo recordar a lo que hizo Cell, ¿no? Cell también hizo su propio torneo de las artes marciales y puso también su escenario ahí, me parece mucho, no sé, de repente es otra cosa, pero me vino a la cabeza eso primero. Eh, acá ya está toda la gente viendo y lo que estamos acá, a ver... Claro, acá te habla de que tiene un poder de 15.000, ¿verdad? Eh, simplemente acá no, no sé, no veo todavía el coste de energía por acá. No sé si por ahí debe estar, pero en chiquito. Claro, no veo el coste de energía acá, en el, eh, por ejemplo, en esta carta acá que es de Vegeta. Eh, dice Awaken ahí, no sé si será algún tipo de, de clase de carta de rareza de repente, no sé si será tipo de rareza. Pero... Acá tiene un poder que es de 15.000, ¿no? Y acá también tiene toda la descripción. Nuevamente, la parte, eh, vi la parte visual, estética para mí, esta parte estética, eh, me parece muy recargada y las letras muy pequeñitas como que te tienes que esforzar bastante para poder leer la habilidad de la carta. Sobre todo al inicio, ¿no? Cuando uno recién es nuevo jugador y no conoce las cartas. Una vez que ya sepas cuál es la carta, la lanza directo porque sabes lo que hace. Pero al comienzo tienes que estar mirando... Eh, cada este, cada detalle ahí, ¿no? Y eso me parece que para un jugador nuevo, un poquito como que los lo, lo recarga, ¿verdad? Bueno ya, pero esa es una, es una de las cosas estéticas que tal vez sea un poco menor, ¿no? no no sea algo tan grave. Ahora, lo otro que estoy viendo acá es que hay bastante animación viejo, hay un montón de animación y eso no es que sea del todo bonito. Generalmente es un poco preocupante eso, porque lo que estoy suponiendo yo acá es que este juego solamente va a ser para PC, por el formato que tiene. Tiene formato widescreen, así que no parece que esté hecho para eh, celulares, a menos que lo pueda jugar en celular de manera, ¿cómo se dice? Vertical. De repente puede ser que sea así. Pero aún así, por la cantidad de animaciones que estoy viendo que pasan en las batallas. Ah, esto debe ser la energía seguramente. Mira, puedes acá tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cartas en la mano. Aparentemente. Y acá tiene acá hay un montón de elementos ¿no? que se ve dentro de la pantalla del tablero. ¿no? Dentro de lo que es la batalla. Eh, acá hay varias opciones que la verdad ahorita no sé bien qué son. Pero acá ya vemos que tenemos 14 cartas en la mano y este 2241 no sé si, te, si será el total de cartas que puedes llegar a tener, pues bueno, eso será cuestión de verlo. Acá podemos ver que están los dos jugadores, ¿no? Goku que dice que tiene 4, bueno, hay 4 de vida y Vegeta también tiene 4 de vida, ambos tienen 15.000 de poder. ¿no? Esto me hace acordar un poquito muchachos al modo de batalla amistoso ahorita que tiene Marvel Snap. Donde eh, conforme tú vas ganando le vas quitando vida al oponente, ¿no? Y vas jugando tus cartas. Pero esto probablemente sea en un solo juego y no en varios juegos como pasa en Marvel Snap. A ver. Acá está la parte, por ejemplo, que lanza Goku. Eh, que dice 25.000 de poder. Acá, como les digo, todos los poderes son en miles. De repente lo hubiesen podido cortar más ceros para que no se vea tanto número así, tan, tan saturado número. Pero bueno, acá parece que, mira, eh. Acá se puede ver en el tablero que cada quien tiene eh, energía, ¿no? Cada uno tiene un coste de energía. Eh, parece que el lado de arriba es de la línea del enemigo, ¿no? De la mitad del tablero hacia arriba y la mitad inferior hacia abajo. Esa es, esa es tu parte, ¿no? Donde tú vas a lanzar tus cartas. Y, eh, no, bueno, al menos no he visto hasta el momento un juego de cartas eh, que tenga ta madre, tantas cartas en la mano. Es para volverse loco para ver qué cosas vas a lanzar. Eh, está, pero está hecho una locura esto. Es un montón, tienes un montón de opciones acá. ¿Y cómo será la mecánica del robo acá? ¿Cuántas cartas robarás por turno? ¿Cuántos turnos también serán en total? ¿Cuánto tiempo durará una partida? ¿no? Eso también son cosas para preguntarse ahí. Este juego todavía sale en beta el 25 o 26 de marzo, todavía, muchachos. ¿eh? Same rule. ¿Ya? Acá ahí están, ahí está cayendo una carta fuerte. Que es una carta de 25.000 de poder. Pero quiero ver qué es lo que hace ese poder. O sea, ¿elimina cartas o directamente se va y daña la vida del, del adversario? ¿no? A ver, esto, claro. Acá tira otra que es de 10 de energía. Con 30.000 de poder. ¿Ya? Ahí la va. Bueno, ya. Ahí se van, se van a otra parte de la batalla. 30.000 de poder. Se va directamente a atacar una de las cartas, por lo que veo. Y la va a destruir, aparentemente. Ya, acá lo que estoy viendo es eso. 7 de energía, acá hay 35.000 de poder. Acá dice que descansa, tiene. Acá hay una hay un modo dentro de este juego o dentro de la batalla donde las cartas supuestamente descansan. Acá hay algunos ataques, como ven el piso está roto, ¿no? Hasta ahí todas las animaciones como digo, se ven muy buenas. Pero nuevamente muchachos, estábamos hablando justo de la parte... estamos hablando justamente de esta parte de, lo, de la saturación de animaciones. Que esto para mí es un poco preocupante porque puede ser que al final no solamente todo no, no, no, de repente sea de que no todos los celulares puedan eh, soportar este juego eh por la carga de animaciones que tiene. Y lo otro también es que no sé empecé qué tanta carga va a tener también las animaciones ahí, ¿no? Qué tan pesado va a ser ver eso, no sé si habrá alguna opción para poder quitar esas animaciones y solamente ver el aspecto de juego nada más, porque generalmente las animaciones están bien al inicio, digamos cuando recién es nuevo jugador y ves, wow, mira las animaciones. Pero y una vez que va jugando y se repite la misma animación una y otra vez y esa animación dura 10 segundos, ya es como que se torna un poco aburrido y monótono, ¿sí? O sea, algo así, ¿no? Y es como que ya no es la novedad del, del inicio Sino es como que ya un poco que es ver lo mismo una y otra vez Y que encima ocupe buena cantidad de tiempo Pero bueno, no sé la verdad como te digo Cómo es el aspecto del juego en ese, en ese, en ese modo Si es que se puede deshabilitar o no Será cuestión de, de que eso se pueda ver más adelante Supongo, no en la beta Ya, a ver, acá Mira, y si te estás dando cuenta que la animación no es tan fluida Estás dando cuenta que un poquito como que Se siente como si es un poco lento, ¿no? La, la animación en sí, muy bien ya está, ahí está ahí un ataque de Goku, si te, como te digo, si te das cuenta no se sintió fluida la animación, sino como que medio, ¿no? Eh, un poquito como que friseado, o algo así, Lo sentí, no lo sentí fluido eso Y acá pues está tirándole un poder directamente hacia la, hacia la cara del adversario, ¿no? Eh, aparentemente ya no tiene vida, por lo que estoy viendo la vida de ambos está abajo Porque acá hay un fueguito, no sé si ustedes se dan cuenta que hay un fueguito debajo que dice Life No sé si ese es el indicador de que ya su vida está muy abajo eh, y pues aparentemente pierde ahí Acá está atacando otra vez Vegeta Claro, tiene 4 de vida y Goku tiene 2 de vida ¿no? Es como que está muy cerca Y ahí aparentemente lo elimina ¿no? Ahora tenemos a Broly Que estos son personas O sea, puedes tú escoger una carta de repente Que es tipo personaje y la puedes poner en el campo Y mira, Broly Broly está pero gigante acá, viejo ¿eh? Broly, Broly ocupa un montón Un montón del tablero Y sí, pues con razón y acá hay otro que dice más 5.000 y más 5.000. Acá está utilizando Abu, por ejemplo. ¿eh? Ya ahí Broly ataca. Hit, pack le quita uno de, de vida. Y por ahí se le da una carta también se le ha quemado. Miren, acá están todas las, las cartas. Y ahora sí por fin se puede ver la energía. 6 de energía, 4 de energía. Nuevamente, lo que no me gusta... Yo sé que ah, para esto es gustos y sabores, ¿verdad? Esto acá es cada quien tiene sus gustos. Pero a mí en lo personal... Me parece muy sobrecargada la cartita acá en, en, en color, ¿no? Y es como que, o sea, el arte estará tan bonito, pero el texto no se nota, viejo. Si, yo, si tú lo pones así desde, este, desde esta perspectiva, en ese tamaño de la carta, y mira cuánto texto tiene, viejo. Tiene un montón de, o sea, tiene, debe tener una mecánica, ¿verdad? Bastante extensa, o no sé si están contándote acá la historia de la carta también de paso... Pero aparentemente lo que estoy viendo son los colorcitos estos rojos, verdes, ¿no? Dentro de la carta, ¿no? Eh, lilas también, amarillos, que seguramente deben ser cosas que hace la carta tipo los efectos de revelarse, continuo como les estaba explicando, ¿no? Entonces, acá me resulta incómodo ver, por ejemplo, los el texto, ¿no? De, de poder ver bien de qué cosa qué cosas en la carta de qué trata, ¿no? El poder es lo más notorio acá con el coste de energía, pero lo demás la verdad, al menos en este tamaño, no se aprecia. ¿eh? Ya, ok, vamos a seguir viendo acá. Ya, este debe ser para que tú armes el mazo, seguramente, ¿no? Incluso acá te dice co color, coste, tipo y poder, ¿no? Claro, puedes filtrar y buscar cartas por ese tipo de por ese tipo de, este, de filtros, ¿no? De características. Y acá incluso te ponen el eh, fondo. Ah, ok. Este es, el, este es el dorso. Supuestamente ese es el dorso y el otro es el front. O sea, la parte, esta es la carta de por sí. Ah, mira, ve qué interesante. El back. No sé si back sea el dorso o, o qué cosas se están refiriendo con back aquí. Pero bueno. Está interesante y ver eh, toda la forma en cómo vas construyendo el mazo, ¿no? Ver todas las cartas que tienes disponibles. Nuevamente, como te digo, esta parte se ve sencilla, ¿no? Se ve todo, parece todo sencillo, pero eso sí, el, el arte de las cartas está bien, está bien recargado, la verdad, ¿eh? A ver, sigamos. Acá está mirando, pues acá como, como digo, ¿no? Es la biblioteca donde están todas tus cartas. Está perfecto. Está bien. Y acá nuevamente Vegeta vuelve a atacar, acá sale Hit nuevamente y pues ahí le está, le está destruyendo la vida aparentemente, ¿no? Ya le está destruyendo la vida. Acá entre las cartas se pelean, por lo que parece. Se pelean, se atacan entre ellas. Y ahí está Vegeta nuevamente haciendo un ataque. O sea, como te digo, todo se ve genial en la animación. Pero la cuestión es eh, qué tanto se va a recargar en, en el dispositivo de la persona que lo juega, ¿no? Qué tan, qué tan fluido va a ser. A menos que ellos tengan una tecnología para poder poner todas estas animaciones y que aún así el juego se vea fluido y que no le afecte a la gente, digamos, a, a la mayoría de gente que puede estar jugando también desde su celular, ¿no? Que a veces eso recarga bastante con las animaciones. Acá dice Counter incluso, ¿eh? Y acá está sacándote, acá te está enseñando una, una carta también, ¿ves? 2000. No sé si te está hablando de que te está señalando que, es, que esta carta de acá conterea a esta carta de acá también, ¿no? Le hace Counter tal vez. Aparentemente sí, aparentemente sí. Ya, ahí está nuevamente el Broly haciendo su ataque. Es que lo, las animaciones, como tío, están muy bonitas. Miren, ve todas las animaciones que hay, pero me preocupa bastante la parte de la recarga de animaciones en, la, en el dispositivo de la persona. Y ahí está Goku, pues. Claro, esta es la carta. Este es lo que decían el dorso, ¿no? Parece que el dorso o, o la parte trasera de la carta parece que fuese este, el personaje, ¿no? Que está jugando en el campo de batalla, ¿no? El que está ahí paradito, ¿no? O sea, parece que puedes tener varios de esos eh, de esos dorsos, se podría decir, para que los uses. Y aparte esos dorsos también tienen, parece que una cantidad de vida, una cantidad de poder, ¿no? Con los cuales lo puedes combinar en el campo de batalla. Claro, está interesante. Incluso, mira, acá dice permanent y dice auto acá en azul. Por fin acá se puede apreciar, por ejemplo. Cuando esta carta ataca, eh, roba una carta, escoge, ¿qué dice? Choose up to of your blue energy and switch. Bueno, aparentemente dice: escoge, ¿escoge? ¿Qué dice? Escoge una, escoge dos energías, nuestro. de tu. de tu energía azul, dice, ¿no? Ya. Y, y, y lo cambia por un, por un modo activo, dice acá. Y esto es en modo auto, ¿eh? esto de acá no lo no vas a hacer nada tú. Bueno. Son cosas que todavía no entiendo bien, porque es como les digo, cuando es un juego de cartas que todavía no ha salido, pues se ve por muy de fuera cómo es la cosa. Y acá nuevamente, no, están todas las cartas, está Goku tirando su Kamehame, viejo, ¡Oh, toma, perro, ahí está, ya y ahí termina la cosa, ¿no? O sea, está, o sea el juego, como te digo, para, para mi gusto al menos no va tanto, o sea, seguramente habrá gente que le va a encantar este arte, y de hecho que seguramente valdrá la pena jugarlo, seguramente que sí. A mí la verdad me parece como que medio que me mareo un poquito los colores y todo, pero como les digo, cuestión de gusto seguramente es eso. Eh, esto que tiene widescreen no sé si va a salir también para celulares va a ser para pc si lo hacen para ambos dispositivos no para tanto para, si lo hacen sobre todo para celulares tiene más alcance con público. Si lo limitan solamente a PC, está complicado. Pero seguramente también van a sacar para celulares y PC. Eh, nuevamente, acá estas batallas están bonitas y todo. Pero siento que está medio recargado, muchachos. Eh. Siento que las animaciones acá están medio recargadas. La, tener 14 cartas en la mano también. No sé qué tan bueno sea eso. No sé cuántos turnos están jugando acá. Eh, estoy tratando de ver si hay alguna forma de, de poder saber cuáles son los turnos que se juegan. Estoy viendo acá que el oponente, por ejemplo, acá arriba tiene 35 cartas en el mazo y tiene 7 cartas en la mano. Acá igual, ¿dónde se ve? Acá se ve que tiene 4 cartas en la mano y 37 cartas en el mazo. Estamos hablando que van a comenzar entonces con cuántas cartas, viejo. Porque acá aparentemente tiene 42 cartas en total y acá el man tiene 41. O sea, con... ¿Cuánto comienzan, viejo? ¿Cuántas cartas son con las que inician la partida? O sea, el robo lo hace más complicado, ¿no? De que justamente te salgan las cartas que necesitas. Y también los turnos quiere decir que van a ser más largos. A más cartas en el mazo, estos turnos deben ser muchos más. Porque aparte he visto cartas de coste 7, corte, coste 10. Entonces, ¿hasta dónde van los turnos, viejo? Acá los turnos deben ser largos. Esto significa que va a ser partidas largas o igualmente pueden ser partidas cortas. Porque... Comparemos un poquito, Hearthstone por ejemplo tiene 30 cartas y aún así es, son, pueden llegar a ser partidas que duren 20-25 minutos dependiendo la clase que se use y el arquetipo que se haya armado, pero cuando son por ejemplo se encuentran 12 eh, mazos de control ahí a jugar, pueden demorar bastante tiempo, ¿eh? o sea incluso... En la época del, del guerrero control que solamente era giro power nada más. Podía durar una hora, una sola partida. Eh. Era una locura. Ahora supongo que la media debe ser entre 20 minutos, 25 minutos. Pero de todas maneras acá cuánto tiempo va a durar, no, porque ojo, Marvel Snap es totalmente lo opuesto, Marvel Snap las partidas duran 2-3 minutos a lo mucho y eso es una de las cosas eh, que hace que el juego también sea muy eh, atractivo para mucha gente, no es una novedad ver un juego de cartas que sea tan rápido en el tema del desarrollo de la batalla, acá no sabemos qué tanto va a durar una batalla, pero me doy una idea por la cantidad de cartas que hay en el mazo, por la cantidad de cartas que hay en la mano y por el coste que tiene ahorita cada carta, que puede llegar hasta coste 10 hasta el momento que van a ser partidas largas, o sea, eso, esa es la más o menos, digamos, la, la impresión que tengo ahorita y con las animaciones y con las demás cosas que hacen, se va a demorar un poquito más la partida todavía y si el teléfono o la PC se pone media lenta Porque todo eso, como te digo, todas las animaciones que están ahí Hace que se lenteje un poco Eso hace que todavía la experiencia de juego sea menos agradable Pero eso es lo que estoy ahorita especulando De ver solamente ese trailer acá eh, no, sé qué hay otra, no sé qué otro aspecto importante Acá también incluso te dice combo, ¿no? Eh, lo que veo es que en este juego, muchachos Sale mucho texto y el texto es pequeño O sea, si tú juegas en celular Esta vaina Te vas a romper el ojo tratando de ver el texto acá eh, depende del tamaño del celular, obviamente, pero igual me parece que es un texto muy pequeño en proporción a la pantalla. No sé si se están dando cuenta acá. Para PC, incluso haces un poco de esfuerzo, pero lo lees, ¿no? Acá te dice Repeat Force Bellito eh, en automático, está, ¿no? Cuando esta carta ataca, esta carta gana más 5.000 de poder por cada Son Goku y Vegeta en eh, jugados en el área, seguramente por la duración de, del turno, dice. No, no sé si dice del turno actual o de toda la partida. Pero de todas maneras, acá te está diciendo, ¿no? De, de que esta este es una cosa que hace Vegeta, ¿no? Que es el que está a la derecha, ¿no? Que es, la, es el carback supuestamente. O la parte trasera de la, de la carta. Y lo, lo cual lo puedes seleccionar para que sea un personaje. Y acá también ahí dice: Choose cards to use a combo. Acá también te dice que puedes escoger cartas. O sea, el juego acá te está guiando, ¿no? Es como si te estuviese haciendo recordar las cosas que puedes hacer con las cartas. Pero mira, ve, acá, acá por ejemplo. Vemos esta pantalla y vemos ahorita, así la carta como está. Mira la carta de Goku y, y se ve un texto y se ven unas líneas nomás. O sea, no se, no se puede ver. O sea, yo digo, deberían haberlo hecho de repente como el mismo Marvel Snap o como el mismo Hearthstone. Que la carta no tiene el texto ahí. Si no, cuando le das clic a la carta y la expandes, ya se puede ver todo lo que hace. Y, se tiene que, y tiene que ser algo corto, viejo, porque si le pone mucho texto a la cosa... O sea, la, ¿qué cosa hace esta carta, viejo? Que tiene bastante texto. Y todas las cartas estoy viendo que son así. Incluso hay unas que tienen. Tamare, un Tienen un testamento ahí, la, la carta, viejo. Entonces, no sé, la verdad, qué tan práctico sea el estar entendiendo las mecánicas de todas las cartas también en este juego. Ya, está, de que está interesante, como te digo, ver todo esto ahorita es, otro, es otra forma, digamos, de poder ver. Eh, el desarrollo de una batalla, ustedes me dirán de repente a qué juego se, se asimila, se parece más eh, eh, la mecánica de juego Claro, y acá está el Broly, ¿verdad? Claro, acá está Broly y la carta de Broly, claro, este es el Carback también, acá dice Awaken, ¿no? Supuestamente debe ser una, un modo bastante poderoso de la carta eh, Y acá también dice Permanente y Auto, ¿no? esta carta no puede atacar eh, a cartas de batalla, dice. No sé si a carta Battle Card significa cartas como él. Pero pues debe ser muy poderoso. 15.000 de poder, ¿eh? aunque tiene igual poder que Goku y demás. Y acá están los ataques, ¿no? Acá están los ataques, ahí está el hit. Esta carta le hace 40.000, eh, tiene 40.000 de poder. Dice combo por uno. Y acá le está haciendo un hit. ¿Y cuánta vida le está quitando? Le, aparentemente le ha destruido toda la vida eh 40.000 de combo significará 4 puntos de, de vida No lo sé ya Pero el problema es que no te dejan ver Aparentemente se muere ahí Vegeta, le quita los 4 de vida ¿Cuánto de vida tendrán también? Porque según veo la proporción parece que comienzan con cuánto Con 10, 20 de vida No lo sé la verdad ¿eh? será, cuestión de, será cuestión con motivo de ver el juego Pero no sé bien ahorita cómo es la mecánica acá Incluso acá hay una parte que es para, para atacar, ¿no? La otra acá es para defenderse seguramente. Ya, muy bien. Eh, acá está la carta de Goku, 30.000 de poder, ¿no? Eh, 10, mira, esta carta tiene 10 de energía, muchachos. O sea, por eso te digo, ¿cuántos turnos son? ¿Cuántos turnos son? Acá dice turn time. Acá supuestamente hay el turno y acá el tiempo. Acá a la derecha, de, con un redondito, acá te están diciendo el tiempo y el turno de la cosa. Pero no sale realmente cuánto... A ver step end, acá supuestamente es para terminar el turno aparentemente, pero acá no dice cuántos turnos hay, no veo hasta ahorita dentro del círculo no sale un número como para saber cuántos turnos van y saber si es que claro, no dice Mira, imagínate que acá dice que tiene 30 cartas en el mazo, 13 cartas en la mano el otro también tiene 12 cartas en la mano, 37 cartas en el mazo, esto de los angelitos no sé si serán cartas que se están eh, que, se han, que han sido destruidas de repente o han sido eliminadas entre ellas pero está, o sea, igual como te digo, tiene el, la inter, el user interface que tiene acá. Eh, está a, a, mi, a mi opinión, ¿no? Y a mi gusto también, ¿no? medio sobrecargado. Y, y el texto que va saliendo junto con las animaciones, medio que marean. Pero igual como te digo, eso ya es gusto de cada quien en realidad. Ya, eso es gusto de cada quien, Aquí incluso acá te sale un chat, ¿no? Y acá te dice también, tu oponente anuncia un ataque, dice, eh, escoge counter para activarlo, dice, ¿no? Puedes escoger eso. Interesante, o sea, cuando el oponente te va a atacar, a ti te... parece que este juego no tiene... bueno, si tiene turnos, supuestamente tienes que esperar la, la acción del otro antes de que tú hagas la acción, ¿no? Debe ser. Acá tiene poquitas cartas, por ejemplo, Goku. ¿Cuántas cartas pueden entrar en un tablero? Porque acá veo que van 5 y no sé si en algún momento vimos que habían más cartas acá en, en el tablero. Mira, acá hay, parece que puedes poner hasta 5 cartas, nada más, o puedes llegar a poner más. No he visto más que eso, eh. solamente he visto hasta lo mucho, 2, 4, 6 cartas, viejo. O sea, parece que puede llegar a 6. Me, me parece que eso es, eh. me parece que se puede llegar a 6 cartitas. Parecía que lo normal era 5, pero parece que sí, puede ir a 6 cartas más o menos la cosa. Y claro, esto es una locura, viejo, tener, eh, tener 12 cartas, 14 cartas en la mano. Eso es mucho por hacer. O sea, ¿cómo haces acá? Porque incluso ponen varias cartitas de coste 0, coste 1 y está lleno el tablero prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para poner las otras cartas ahí? O sea, tienes que, hacer, tienes que hacerlas que se eliminen. Es muy probable que esto sea como Hearthstone, ¿no? Acá las cartas se van eliminando entre sí, van dejando espacio para que sigas poniendo más cartas. Lo cual, digamos, que puede tener una, una mecánica combinada ahí, ¿no? Eh, tipo modo de batalla amistosa de Marvel Snap con el, la forma en cómo las cartas se eliminan una tras otra como lo que hace Hearthstone. Y ver eh, el poder también, ¿no? Porque unas tienen más 25.000 de poder 5.000 de poder O sea, ¿qué haces? A la hora que atacas una carta eh, Queda más debilitada la, la carta que la eliminó ¿O eh, cómo es la cosa ahí, no? Porque acá no, no, se, no se puede ver bien, ¿no? Acá solamente sale de que ataca la carta Acá sale que esta carta, por ejemplo, de 20.000 Ataca la otra carta de 12.000 de poder Pero acá no, no, no sale si esa carta queda destruida o no No se, no se puede ver eso o sea, bueno, estamos viendo un preliminar de todas formas, no es un preview de, de, de cómo es un, el modo de juego completo. En realidad no podemos, no se puede juzgar qué tan bueno o malo sea esto, eh, la verdad, porque pues eh, se está viendo solamente a, a, a, a se está viendo apenas, nada más, digamos toda la todo lo que es el modo de, el juego, el desarrollo de juego, perdón, eh, completo. Ya, acá dice triple también, acá supuestamente va a ser un combo, ¿no? Triple daño, acá hay otra carta también ahí que va a atacar con todo, pero es que lo que pasa es que no te muestra justo cuando quieres ver, justo cuando quieres ver el desarrollo de la carta, y acá esta carta de 30.000 ataca la de 15.000 y hace un hit ahí, pero no dice más viejo. Claro, ¿no? O sea, sale como que algo va a pasar con la carta y luego ya, se, se pasa, cambian de pantalla. O sea, eh, me hubiese gustado haber visto eh, qué pasa con la carta. Se destruye, se queda todavía ahí, ¿qué es lo que sucede con esa carta? Pero bueno, eh, nuevamente regresando a la parte. El aspecto estético, muchachos, se ve muy bonito, nos trae mucha eh, nostalgia, ¿no? A mí al menos, yo que he, sido, he visto bastante Dragon Ball desde niño y he seguido toda la saga de Dragon Ball, trae nostalgia ver todo esto. Pero eh, ya cuando comenzamos a ver ciertos aspectos técnicos como la parte de la jugabilidad, la parte, de, la parte también de los efectos, las animaciones, ¿no? tú ya comienzas a tener que ver no solamente qué bonito se ve todo sino qué tanto va a recargar también a la parte de celular, a la gente que juegue celular y a la gente que esté jugando en PC también, qué tanto va a recargar eso. ¿Y, qué tan, y, y de repente puede ser que sea un filtro para gente que tenga celulares bien potentes solamente lo pueden jugar y gente que tenga una PC digamos de término medio hacia arriba, no lo sé la verdad, porque veo que hay mucha animación acá eh, de batalla en batalla también, esperemos que no, esperemos que lo hagan accesible, que todo el mundo lo pueda al menos probar. Y poder sacar una opinión del, ¿no? de este juego eh, Luego de esto, en la parte técnica, como te digo, tener 14 cartas en la mano es una locura La verdad para mí es muchas cosas por hacer Y aparentemente puedes poner hasta 6 cartas en la, en la, en la mesa o en el tablero Entonces ahí tienes que se eliminan las cartas y luego vas poniendo las otras Pero me preocupa también el que sean, parece, parece como que son muchos turnos ¿no? Son 10, 10 turnos a, a lo mínimo porque hay una carta de coste 10 que he visto acá entonces, ¿cuánto duran esas partidas? Generalmente uno quiere partidas cortas ahora, ¿no? O sea, ahora en estos tiempos que nosotros estamos en el trabajo, en los estudios, ¿no? O estamos haciendo miles de cosas de repente en nuestra casa, con nuestra familia. A veces queremos hacer una partida de dos minutos, tres minutos, porque eso nos permite el tiempo, digamos, para poder disfrutar a veces un juego y no una partida de 30 minutos, 40 minutos, porque ya consume demasiado. Y es una sola partida. O sea, imagínate que haya jugado 20, 30 minutos para perder una partida durante todo ese tiempo eh, gastado ahí, es, es bastante la verdad no entonces lo ideal sería acá de que esto dure menos, pero pues eh, será cuestión de, de ver cómo se desarrolla el beta pero a primera impresión parece que van a ser partidas bien largas y probablemente lo corrijan más adelante ellos, dependiendo de qué tan larga se haga la partida porque a ver, tú puedes ser muy fanático de la franquicia puedes ser muy fanático de Goku de toda su gente, pero el problema es que si comienzas a ver de, de arranque nomás, entras a una partida y te demora media hora y encima tienes que estar Estar aprendiendo cómo funciona todo y ver el texto de las cartas, que, que hasta ahorita el texto se ve chiquito, no eh, ya de por sí un poquito que es una es, es un poco complicado poder tener una experiencia buena de juego. no Y encima todo el texto, como te digo, si este texto, así como se ve acá, se va a ver en celular, casi no se va a leer bien, se va a leer muy pequeño y tienes que estar haciendo un esfuerzo ahí. Pues si usas lentes, todo bien, pero pues si, si, si no, un poco de esfuerzo de estar leyendo un poco todo eso... Pero bueno, ese es el estilo que ellos han elegido acá en este juego, han elegido eh, hacer ese tipo de texto en una carta. El arte nuevamente a mi gusto me parece muy colorido, me parece que tapa información o está tan saturado de, de arte que es bonito el arte. Pero que la verdad el texto ahí como que está un poco de más, pues no, no, no se aprecia bien la verdad el texto, no, no, se, no se ve bien, no se logra ver bien. Eh, luego otra cosa otro aspecto más que tenga para resaltar nada me parece que he dicho varias cosas ya importantes muchachos sobre este sobre haber visto este tráiler este análisis que he tratado de hacerle dentro de mi experiencia como jugador digamos que no tampoco no es que haya jugó mil juegos de cartas pero algo conozco más o menos y te puedo y te estoy dando más o menos una perspectiva no eh, eh, cuando salga el beta seguramente mucha gente lo va a probar mucha gente va a ver va a decir qué tal como te digo, este, este juego me parece para mí un poco saturado, eh, me parece, o sea, desde mi punto de vista, claro, ¿no? Es, es un poco saturado, es un poco eh, eh, cargado de animaciones, eh, no siento, al menos a mí no me funciona, por ejemplo, si este juego, si estas partidas demoran 20 minutos, 30 minutos, parecen que van a ser partidas largas, parece que va a ser muy tedioso porque tienes que estar lanzando muchas cartas también, ¿no? Tienes muchas cartas en la mano, tienes el tablero saturado, ¿no? Tienes que, no sé la verdad cómo se desarrolla eso y cada quien tiene una vida también que tiene que destruir la vida del otro o sea no solamente destruir las cartas sino también la vida es, es como es tal cual como harton harton también cada uno tiene su vida cada héroe tiene su vida y también tiene las cartas también tienen un ataque y una vida en este caso acá tienen un poder eh, y un coste de energía, ¿verdad? Claro, claro, coste de energía. Entonces, eh, es algo, eh, lo encuentro similar, pero digamos que a su modo de desarrollo que ellos han hecho acá, ¿no? Ojalá que este juego le vaya bien, ojalá que tenga su público, su gente, muchachos. Igual, eh, para mi gusto, digamos, no es tanto, pero seguramente hay muchos que tal vez esto sí lo vayan a ver eh, interesante. Así que, de todas maneras, se los comparto para que ustedes lo puedan ver. Ha estado interesante poder eh, desarrollar toda la, digamos, todo el video, poder videoreaccionar. Me ha parecido interesante. Ver que ahora muchos juegos eh, así, ¿no? Eh, muchos eh, dibujos animados de nostalgia se están lanzando como juegos de cartas. No están viendo que hay un gran mercado ahí y ya Hearthstone ya no es el rey, pues viejo. Ahora hay otros juegos que están tratando de tomar ese ese lugar y están que se combaten entre varios. Entonces, ahorita seguramente van a salir o de otros eh, de otras animaciones, van a salir o de otras caricaturas antiguas, van a comenzar a salir también juegos de cartas. Pero viendo la rentabilidad del mercado. Así que acá aparentemente ven rentabilidad. Y para que salga Dragon Ball viejo, para que salga la franquicia haciendo un juego de cartas acá también. Pues significa que están viendo con buenos ojos el mercado de juego de cartas. Y eso al final ganan todos, ¿no? Todo lo, la comunidad, los jugadores de cartas van a poder acceder a mejores juegos de cartas. O mejores juegos hechos de cartas, tal vez con mejor calidad, mejor eh, eh, trabajo visual. Y encima con sus personajes favoritos. En este caso. Eh, Dragon Ball es una franquicia súper grande Súper famosa De hecho que esto va a llegar a todo el mundo Incluso hay una parte acá que te dicen que vas a poder eh, Vas a poder este, Pelear con gente de todo el mundo ¿no? O sea, vas a, son partidas Donde te puedes encontrar con alguien de Asia O te puedes encontrar con un ruso por ahí O te puedes encontrar Dice súper realístico, súper real dice todo ¿eh? Bueno ya, estas son formas de cómo Venden ellos el juego de todas maneras Ya, el pináculo dice De la estrategia Asciende pero bueno, esa es la forma en cómo ellos venden el juego, ¿no? Ya, esa cuestión es como ellos venden el juego ahorita acá. Igual, mm, es espero que todo sal les salga bien, que este juego triunfe, que le guste a la gente... Eh, que, que, sea un, que sea un buen juego viejo Lo, lo importante es que lo haga bien Que la gente no reniegue porque de repente hayan cartas rotas Que tengan que nerfear O que el, el tipo de juego sea eh, demasiado eh, largo tal vez Es que justamente Marvel Snap lo que ha hecho es eh, Hacerle ver a la gente que los juegos de cartas Pueden durar mucho menos tiempo de lo que realmente dura ¿no? Pueden durar 2, 3 minutos, 5 minutos De lo que ya los juegos de cartas nos tenían acostumbrados A partidas de 10, 15, 20 minutos en promedio Y acá Marvel Snap lo que ha hecho es bajar bastante el promedio y ya la gente va con ese hábito, ¿no? De encontrarse una partida corta y de pronto entra un juego de cartas donde las partidas nuevamente regresan a ser de 30 minutos. Entonces, tal vez al comienzo un poco que por la novedad, ¿no? Eh, lo, lo permitas, pero después como que te medio que te va aburriendo y quieres volver nuevamente a esas partidas rápidas que te ofrecía tal vez Marvel Snap o algún otro juego de carta tal vez de tu preferencia. Hasta el momento eh, hasta el momento Creo que eso es, será cuestión todavía de, de ver el beta y ver cómo la gente juega Para ahí poder decirte ya con mayor certeza Si este juego la verdad es muy lento en su desarrollo O de repente tiene partidas rápidas También así como Marvel Snap y está genial Pero bueno muchachos, yo hasta acá lo dejo Espero que les haya gustado este, esta Videoreacción, es la primera vez que me parece Que hago una videoreacción de un juego Así incluso, que, incluso de cartas ¿no? Que es algo similar a lo que estamos haciendo acá Pues de todas maneras si tienen algún Otro juego interesante de de cartas de repente que quieran ustedes o les ha gustado este vídeo y quieren que se repita este formato y tienen juegos de cartas que tal vez les gustaría eh, mostrarme no pueden, pueden compartirlo en el disco o pueden dejarlo aquí en los comentarios también si es interesante el juego si está muy muy bueno pues pásenme la voz y de repente por ahí hacemos más videos de estos Pero va a depender más que todo de los resultados del video Si es que por ahí tiene sus likes Si tiene comentarios y visualizaciones Está genial poder hacer más de ese tipo de formatos A mí lo he disfrutado bastante haciendo esto ¿eh? Lo he disfrutado Me ha gustado poder eh, analizar cada aspecto del juego Al menos de dentro de lo que se puede ver Y poder eh, más o menos dar alguna opinión sobre las cositas digamos, eh, Sobre cómo le puede ir este juego O digamos cómo le puede ir más que todo en el beta no, Cómo se puede desarrollar en el beta qué es lo que se puede encontrar pero bien muchachos, ya saben, yo estoy todos los días de lunes a viernes en eh, plataforma, de plataforma Morada, haciendo transmisiones. El enlace lo tienen ahí en la descripción de este video. Ya saben que cualquier duda o consulta pueden ir allí y hacer las preguntas que gusten aquí. Así que ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.